Para el dato abierto, mediciones de radiaciones de la ANE, eh, se procede a trabajar sobre el atributo ciudad, creando un facet de tipo texto. Aquí podemos observar cómo hay duplicidad en ciudades por errores en tildes. Eh, Principalmente, entonces la corrección se realiza, digamos, editando para este caso la palabra que no tiene la tilde, aplicando el cambio, procediendo posteriormente a mejorar y simplificar las, los registros que están eh, en la ciudad de Medellín. Lo mismo se puede realizar para otras ciudades mejorando la calidad eh, en este caso de, en las tildes.